Ella tenía muchos problemas. Casi siempre estaba agotada, agobiada, nerviosa, ansiosa, angustiada, tensa. Ella era tan irritable, gruñona y amargada que casi siempre estaba enferma. Hasta que de pronto un día, ella cambió. Es verdad que la situación continuaba exactamente igual que en el pasado, pero ella, ella era tan distinta. Ella en el pasado siempre se estaba preocupando porque todos estén bien. Si algo no iba bien, ella enseguida intentaba resolverlo. Si alguien no estaba bien, ella enseguida intentaba resolver los problemas de esa persona por todos sus medios. Hasta que cierto día llegó su esposo a casa y le dijo: Amor, Estoy demasiado cansado y estresado de buscar empleo y no encontrar absolutamente nada ¿Sabes qué? Para olvidar un poco toda esta situación voy a tomarme unas cervecitas con mis amigos otra vez Ella me contestó, ¿está bien? El esposo sorprendido de que esta vez le dejara irse sin regañarlo, sin darle un sermón Simplemente sonrió y se marchó a los pocos días llegó su hijo de la universidad y le dijo «Mamá, muy mal en todas las materias de la universidad. De hecho, creo que voy a perder el semestre». Ella hizo un gesto de que no importísimo y le contestó «Está bien, ya te recuperarás. Y si no lo haces, pues repites el semestre, pero tú pagas la matrícula esta vez». Su hijo sonrió un poco nervioso y simplemente se marchó a ser responsable de sus propios problemas. Días después… Llegó su hija y le dijo, mamá, mamá, choque el auto. Ella sonriendo le contestó, está bien hija, llévalo al taller, busca cómo pagar el arreglo y mientras lo arreglan, movilízate en autobús o en metro. La hija sonriendo un poco nerviosa simplemente se marchó a ser responsable de sus propios actos. Un día llegó su muera y le dijo, suegra, vengo a quedarme un par de meses aquí con ustedes. Ella contestó está bien. Acomódate en el sillón de la sala y búscate unas cobijas en el closet. y arréglate. De pronto todos en casa empezaron a preocuparse y a preguntarse qué era lo que le sucedía a ella, porque de pronto estaba actuando tan extraña y fue entonces cuando propusieron hacer una reunión familiar. Cuando ya todos se reunieron alrededor de ella, ella finalmente explicó. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que cada quien es responsable de su propia vida. Me tomó años descubrir que mi angustia, mi mortificación, mi depresión, mi coraje, mi insomnio, mi estrés no resolvían sus problemas, sino que simplemente agravaban los míos y los me enfermaban. Yo no soy responsable de las acciones de los demás, pero sí soy responsable de las reacciones que yo exprese ante eso. Por lo tanto, Llegué a la conclusión de que mi deber para conmigo misma es simplemente mantenerme en calma y dejar que cada quien resuelva lo que le corresponde resolver. He tomado cursos de yoga, de meditación, de milagros, de desarrollo humano, de higiene mental, de vibración y de programación neurolingüística. Y en todos ellos encontré un común denominador. Finalmente, todos conducen al mismo punto. Y es que yo solo puedo tener el control sobre mí misma. Ustedes, ustedes tienen todos los recursos necesarios para resolver sus propios problemas, para resolver sus propias vidas. Yo solo podré darles un consejo si acaso lo piden, pero de ustedes depende si lo siguen o no. Así que de ahora en adelante yo dejo de ser la receptora de sus responsabilidades, dejo de ser el costal de sus lamentos, la lavandera de sus remordimientos, la bongada de sus faltas, el muro de sus lamentos, el depósito de sus deberes, dejo de ser quien resuelve sus problemas, ya dejé de ser la llanta de repuestos para cumplir sus responsabilidades. Y la verdad es que qué gran lección aprendí esta familia pienso que deberían ponerlo en práctica todas las mujeres de este mundo